Más de un centenar de profesores, profesoras ya han respondido a nuestra llamada de estos dos meses ¿no? que llevamos eh, con nuestra convocatoria abierta para ejercer, para desarrollar algún proyecto docente durante el año 2023 en la Universidad Abierta de Recoleta. Los queremos saludar, les queremos agradecer la confianza y los queremos invitar a que aquellos que todavía no han terminado su postulación lo hagan. ¿no? Todavía es posible hacerlo hasta el 15 de enero, o sea, en 10 días más vamos a cerrar esta propuesta, esta convocatoria, esta invitación a ser parte de la Universidad Abierta de Recoleta. En nuestra página web www.uar.cl ustedes pueden encontrar todas las indicaciones, las bases de la convocatoria, los plazos y los detalles que requieran. Y además van a encontrar también un correo donde pueden hacer sus consultas frente a cualquier dificultad que encuentren eh, para completar los datos que les pedimos sobre la propuesta. Este año, a diferencia de años anteriores, hemos querido hacer una primera manifestación de, de intenciones por parte de los docentes, eh, donde no les hemos pedido mucho detalle. Entendemos que estamos a fin de año en una primera etapa y a comienzo de año en esta etapa final, y por lo tanto estamos todos ya con el año encima, ¿no? con esta mochila de los meses de trabajo. Entonces... Eh, por esa razón hemos querido que ustedes nos indiquen algunos detalles, algunos elementos que nos permitan tener elementos de juicio para resolver respecto a sus propuestas. Así que no se preocupen que no es un, no es un formulario inextenso, muy detallado, después con aquellas personas, con aquellos profesores, profesionales, eh, personas con experiencia en algún ámbito que trabajemos durante el año 2023, a ellos y a ellas les vamos a solicitar un poco más de detalle para poder ir armando ya los respectivos cursos, tanto aquellos que van a ir a una plataforma y por lo tanto van a ser cursos no presenciales en cualquiera de sus dos modalidades, o aquellos que y aquellos que van a ir a realización presencial. Sobre este último punto es muy importante señalar que eh, nuestra intención y nuestro deseo es que el año 2023 volvamos con todo el ímpetu y con toda la fuerza al territorio de Recoleta, a las vecinas, vecinos, personas que viven, trabajan, estudian en Recoleta desde lo que fue el origen de la Universidad Abierta cuando realizábamos únicamente eh, cursos y talleres presenciales. Así que por eso hemos abierto una convocatoria donde se incluye un, una propuesta que ustedes pueden hacer también de cursos presenciales. Vamos a volver, ya volvimos al final del año pasado, del año 22, eh, con algunos talleres presenciales que tuvieron mucha y muy buena recepción por parte de todas y todos quienes participaron. Así que esa, of, esa idea, esa eh, propuesta de cursos la vamos a reduplicar, a multiplicar durante el año 2023 para que podamos acoger en los propios territorios a quienes se interesan por esta tarea que ha asumido la Universidad Abierta de Recoleta, que es democratizar el conocimiento. Pero esto no sería posible sin nuestras y nuestros docentes, aquellos que desde el primer año, en muchos casos, eh, desde la primera ocasión en que hicimos una convocatoria, esta ya es la cuarta o quinta convocatoria que hacemos, eh, nos respondieron afirmativamente y han desarrollado docencia en la universidad abierta, tanto docencia presencial como docencia no presencial, a la que nos vimos abocados con mucha fuerza, claro, durante la época, durante los dos años y algo prácticamente que duró la pandemia y sus consecuencias de eh, cuarentena, donde claro, todos tuvimos que volver a nuestros espacios, a nuestros lugares y quedarnos ahí. La Universidad Abierta de Recoleta no cesó en sus actividades, sino que muy por el contrario, nos dio la oportunidad de desarrollar muchos elementos para eh, optimizar nuestra docencia no presencial eso nos permitió también proyectarnos más allá de las fronteras de la comuna, más allá de las fronteras de la región e incluso del país. Lo que nos hace tener, al último, el último año cuya memoria tenemos, más de 36 países distintos donde residían nuestras y nuestros participantes, especialmente de Latinoamérica y el Caribe, y a algunos más de Europa, pero hasta lugares tan recónditos como Australia, desde donde seguían nuestros cursos eh, no presenciales. Así que es una comunidad, es un interés, es una motivación que hay no solo en Chile, no solo en Recoleta, sino en buena parte del mundo de acceder a estos saberes. Soy Cristian Reyes, director académico de la Universidad Abierta de Recoleta y tengo muchísimo agrado, además de saludarlos y saludarlas, de presentar y también saludar a las y los docentes que nos acompañan en esta actividad, que no pretende otra cosa que transmitirles esos saberes, que transmitirles esas experiencias a todos y todas quienes sean profesionales, profesores, personas que tienen experiencia en algún campo del saber o de la práctica y que quieren compartir esos saberes con las comunidades de manera presencial o de manera no presencial. Por eso que esta invitación, esta convocatoria está abierta a todos y todas, no importa dónde residan y de acuerdo a eso pueden proponer eh, el tipo de curso que desean o que proponen hacer. Y por supuesto también estamos abiertos tanto a las personas como a las instituciones. Si ustedes tienen un equipo de trabajo, un, um, un grupo de docentes, amigos, colegas con los que les interesa desarrollar una actividad docente en los formatos de la universidad que están en las bases que ya les indiqué en nuestra página web, por supuesto también con mucho, mucho agrado vamos a recibir y vamos a eh, evaluar sus eh, propuestas. Sin más preámbulo, quiero saludar muy afectuosamente a la profesora Valentina Durán. Hola, Valentina, bienvenida. Hola, muchas gracias. Soy quiero eh, saludar también hola. a Paola Molina. Hola, Paola, gusto de saludarte. Hola, buenas tardes. Hola. Al profesor... Eh, eh, José Cabello, hola José, bienvenido. Y al profesor, querido amigo Sebastián Córdoba, eh, que han... hola Sebastián, bienvenido. Hola, hola, un gusto, como siempre. Gracias a todas, a todos por estar aquí con nosotros y por haber querido aceptar esta invitación donde queremos que ustedes sean los protagonistas, que ustedes nos cuenten su experiencia, su valoración de esta experiencia que han vivido ya como profesores y profesoras de la universidad. Algunos de ustedes desde el primer año de, de la universidad, como es el caso de Sebastián, ¿no? ya nos va a contar Sebastián a qué se dedica dentro de la universidad, cuáles son sus temas. Y también Valentina, me parece que también está desde los comienzos sí. de, la, de la universidad con una... Con una especialidad que nos ha sorprendido respecto del interés que ha suscitado desde que la eh, ofrecemos como parte de nuestra parrilla programática. Ahí podemos también conversar con Valentina. ¿Por qué cree ella que se ha producido este interés? Paola, José, que han estado en este último, en estos últimos momentos también, seguramente nos van a poder dar una eh, visión muy interesante de sus respectivas experiencias. Y entonces los invito, estimada Valentina, partamos por ti, si te parece. Has realizado clases de japonés durante varios semestres en la UGAR. Un idioma, claro, muy interesante, culturalmente muy atractivo en los tiempos que vivimos, ¿no? Pero que como casi todos los idiomas resulta ser eh, difícil de acceder para quienes no tienen recursos para costearse un curso, no solo de idioma japonés, sino en general de cualquier idioma. Eh, estuviste en forma presencial al principio, ¿verdad? Y luego también lo hiciste durante la pandemia de manera virtual. ¿Cómo fueron esas experiencias, estimada Valentina? Eh, ¿Qué te pareció el compromiso? ¿Cómo explicas el interés primero? ¿Y cómo fue el compromiso ya puestos en la situación docente? Cuéntanos, por favor. Muchas gracias. Eh, bueno, la experiencia ha sido bastante diferente en lo presencial y en lo online. En cuanto a... Qué ha presentado así como mayor éxito en japonés, en este caso el idioma, ha sido online. Así como se de mucho. Eh, ha tenido mayor recepción de, con los alumnos del de taller online de japonés. Eh, no solo tal vez por el horario y la comodidad de poder estudiar en casa, sino también por el acceso a los materiales. De manera online eh, he podido mostrarle más videos, eh, he podido enviarles más material. Entonces, como el japonés, como usted ya dijo, no es muy accesible. En realidad, incluso si quisiera darles el material físico, que al principio se intentó el primer año, cuando era presencial, sí. darle material físico, cuesta porque hay que imprimir mucho. Y en realidad tampoco me gusta imprimir tanto, eh, porque obviamente son hojas, son, es un gasto para, en realidad. Entonces de manera online ha obtenido acceso a más libros, a más recursos, por así decirlo. Entonces, y a más alumnos, ¿ya? cuando al principio las reducciones, eh, siempre no había muchas personas interesadas en el, en el taller de japonés, pero tenía que dar un límite porque las salas no daban para tantos alumnos. Un cambio de manera online. Eh, se ha podido eh, abrir la capacidad un poco a las clases y se han podido conectar más alumnos y han atendido mucho mejor. Eh, lo que siempre pasa, eso sí, como... Todos los cursos de idiomas que parten muchos, ah, terminan algunos menos, ah, bastante menos, pero los que terminan siempre están sumamente comprometidos en las clases, preguntan, hacen las tareas, envían correos. Entonces veo que en realidad eh, los alumnos, están, las personas en general, están bien interesadas en aprender. Y yo por lo menos empecé el taller de japonés para darle esta oportunidad porque yo sabía... Que no todos tenían acceso a este idioma porque yo quería estudiarlo desde bien joven pero mis padres no tenían para costear ningún taller ni un curso de japonés porque son caros los cursos de japonés en sí hay que tener harto ingreso para poder eh, costearlos entonces cuando escuché sobre la war por televisión, si no mal lo recuerdo, y dije yo ya este es como una, un lugar donde yo puedo darle la oportunidad a todo aquel que quiera, en realidad, aprender las bases sobre el japonés. Entonces, en primer año que fue presencial se hacía un solo curso de japonés durante el año, pero a medida que hemos ido avanzando y de manera online, el curso dos, Ahora ha ido avanzando a japonés 1, a 2, 3. Entonces, idealmente este año esperábamos llegar a japonés 4. Mm -hmm. Que es una gran fuente de conocimiento de lo básico que es del japonés. Y que ahí los estudiantes puedan comprometerse, estudiar y tener todo lo que ellos necesitan ahí para poder mm -hmm. aprender este idioma. Que de por sí es muy popular. ya Porque es mm -hmm. popular, bueno, está todo en moda lo del... Lo del anime, las películas japonesas, la cultura japonesa les atrae bastante También me ha tocado estudiantes que tienen relaciones con japoneses O que han trabajado en empresas japonesas, han tenido la oportunidad incluso de ir a Japón Entonces Muy bien, aprovechan esta bien. oportunidad ¿ya? para repasar, claro. para aprender Y para poder comunicarse, si no es solamente el idioma, hay muchos que yo les digo si ustedes quieren trabajar en una empresa japonesa o ya trabajan en una empresa japonesa, les ayuda a entender la forma en que trabajan los japoneses, la forma en que piensan y los ayuda claro. mucho a, a los trabajos. O también para que algunos me han preguntado por las becas, pero también hay becas que uno puede postular para estudiar en Japón. Lo mínimo que piden, en la gran mayoría, es tener conocimiento de inglés y un japonés básico. Entonces, uno le da como ese conocimiento de japonés básico para que ellos puedan tener más opciones de estudio. Perfecto. Entonces, es pues, Valentina, que... y cuéntanos... Hasta ahora se han desarrollado tres eh, niveles de japonés, ¿verdad? Y tenemos, por lo sí. tanto, estudiantes que, van, que han desarrollado esos tres niveles y que ahora sí. van a desarrollar el cuarto, ¿no? Sí, porque la mayoría siempre como que terminaba un año, profe, ¿va a continuar el próximo año con, <risa> con el siguiente nivel? Y yo, ya, chiquillos, ya, vamos a hacer el siguiente nivel. Ya llegando a dos, profe, ¿cuándo? Japones 3, ya el próximo año, sí, y Japones 3. Y este año, el año que pasado, que terminó, profe, ¿va a haber un Japones 4? Y yo le dije, ya, los voy a intentar. ¡Ja, <risa> Ahora me se interés. puede, porque se puede hacer de uno, dos, tres, cuatro, pero les dije que era lo máximo que podíamos llegar. Japón es cuatro porque no, me puedo, no me puedo... Interesante entonces el espacio de acogida que se ha formado, ¿no? que tú has generado en, en los cursos, tanto presenciales como no presenciales, y que hace que, claro, las y los participantes se motiven en continuar. Eh, el proceso eh, en, otro, en un otro nivel, en una profundización, en fin, ¿no? nos ha pasado también con otros eh, idiomas y queremos invitar a las y los profesores, profesoras, traductores, intérpretes a que también eh, propongan cursos porque los idiomas son una necesidad, un deseo, una, un anhelo de muchas eh, comunidades nuestras, tanto chilenas, en Recoleta, como fuera de Chile. Y, como decía Valentina, no hay oportunidades necesariamente eh, accesibles, en todo sentido, para aprender idiomas. Entonces, si tú tienes el, la posibilidad de compartir ese saber eh, en algún idioma eh, eh, y puedes... Eh, postular, proponer un curso, eh, te invitamos, te invitamos para que lo hagas porque sabemos que es un, es un interés que está muy vivo, muy vivo. Los alumnos son súper agradecidos, siempre agradecen por la enseñanza, agradecen todo el tiempo que uno les puede dedicar a enseñar el idioma. La verdad. Es que, y de todos los países, eh, he tenido de varios países estudiando japonés. <risa> Así es, no es solo un fenómeno aquí en en Chile y o oh, en Recoleta, ¿no? Eh, Sebastián, Sebastián, ¿cómo llegó don Sebastián Córdoba eh, desde la música al hogar, ¿no? Cuéntanos, Sebastián, preséntate tú frente a, la, a las y los eh, colegas profesionales quienes están escuchando y viendo esta transmisión. Sebastián Córdoba. Sí. Sí. Eh, primero saludo a todo el mundo que está acá siguiendo esta transmisión. El, mi llegada a la Universidad Virte Recoleta eh, ocurre eh, apenas veo que hay una publicación respecto a que se está reclutando gente como para hacer clases, clase y, y potenciales estudiantes, ¿no es cierto? Y yo hace rato tenía ganas de poder empezar a generar eh, actividades en distintos territorios eh, que, tuvieran, que tuviesen que ver con, con mi expertise, que es la, es la música, soy, soy profesor de música. Entonces surgió esto de, bueno, ¿qué podía hacer? Porque en realidad eran varias las alternativas y inicialmente comenzó como un taller eh, instrumental, donde nos juntábamos a tocar y quería que de generar una dinámica de banda, o sea, que pudiesen tomar roles entre ellos, entre las personas que participan eh, a nivel de dirección, a nivel de manejo de redes sociales, a nivel de, de gestión, eh, etc. Y en el transcurso del taller, que fue un taller que duró aproximadamente cuatro o cinco meses, eh, tomó otro curso, eh, en el sentido de que empezamos a componer. Y ahí me di cuenta sí, que sí. las composiciones que se generaron a partir de un grupo de cuatro o cinco personas, porque partimos diez y a la semana siguiente ya éramos cinco o seis. Y así empezó a desgranarse poco a poco, así que lo que dice Valentina también me, hace, me toca mucho, porque parte un grupo y después se va reduciendo. Eh, y lo, lo que se generó esa vez fue algo que a mí me sorprendió y, y me educó mucho de vuelta, porque hasta ese minuto... Eh, uh -huh. Yo había participado de muchos proyectos en donde yo como músico me sumaba a los esfuerzos creativos de alguien más. Eh, posteriormente compartí esos esfuerzos creativos y, y en ese minuto donde yo parto con el taller, yo venía convencido totalmente en el trabajo individual. Por lo menos en mi caso, en, en las cosas que hago yo, me, ya me especialicé en trabajar solo. Uh -huh. Y es algo que me, me acomodaba bastante bien porque no tenía que estar esperando o haciendo cosas por los demás, entonces fue un, un lugar que quizás lo no necesitaba hace rato. Y resulta que este taller, en que está de, desprovisto de un liderazgo en cuanto a qué se va a hacer respecto a las canciones, sino que literalmente entregar el espacio para que le, los estudiantes pudiesen tomar sus propias decisiones, se generó un puñado de canciones que... Eh, a mi parecer, suenan increíbles. O sea, no sé si suenan porque las grabamos de una forma bastante artesanal, que está esto uh -huh. disponible en YouTube. Si buscan Equinoxio19, tal como se escribe, Equinoccio 19 se van a encontrar con las canciones que hicimos por ahí al 2019. Y las canciones que están ahí, a mí me tocan la fibra porque creo que son lindas, muy lindas canciones. Y con ese, con ese molde, eh, uh -huh. Bueno, pasó la pandemia, sentí que en pandemia era difícil poder concretar esto, uh -huh. entonces esperé que pasara esto, y cuando se retoman los talleres presenciales, yo me sumé inmediatamente, eh, uh -huh. y propuse un, un, un curso más corto, bueno, acá también ustedes, las autoridades de la escuela, me dijeron que tiene que ser, no pueden ser cuatro meses, tienen que ser, uh -huh. cuántos Seis sesiones, o sea, un mes y medio, y... Uh -huh. Esta vez, eh, cuando llego, veo que hay, ¿cuánto? 17, 18 interesados en el taller. Y la dinámica fue hacerlos componer en grupos, con algunas pequeñas indicaciones. Y en cada sesión hicimos canciones. Ya a las tres sesiones ya teníamos 12 canciones hechas. ¡Wow! ¿Dos sí. canciones a las tres sesiones? Sí, o sea, las ideas de canciones, porque había que pulirlas un poco, pero el, el 70% de la canción ya estaba listo. A las tres semanas de iniciado el curso. Entonces, de nuevo, es un, es un nuevo aprendizaje sí. que también me, me conecta con esto de hacer con lo, con, lo, con lo que hay nomás, con lo poco que hay. Sobre todo que la gente que participa es gente que mucha no tiene, no tiene experiencia previa, ni siquiera tocando instrumento. Ahora llegaron gente que toca un poco más, pero muchas de las personas que están ahí no tocan ningún instrumento, ni menos han tenido una banda, ni menos han grabado una cosa. Así que mm. creo que tiene un valor enorme esto de, de hacer que la gente participe con ciertas directrices mínimas y el resto es juego. Y eso también sí. ha servido un montón porque ha tenido esta, esta dinámica del juego. De ya, no mm. importa cómo salga la canción, pero ustedes en 40 minutos tienen que entregar algo y, así, y presentarlo frente al curso, que eso también era un requisito de, claro. de todas las clases. Terminan las canciones y las tienen que mostrar en la misma clase. Y eso dejamos los 20 minutos finales. Y ahora uh -huh. estamos a puertas de entrar a grabar lo que va a ser eh, el disco que va a constatar el paso de todas estas personas y de lo que se hizo en este segundo semestre del 2022. Así que a cruzar los dedos que salga todo bien. Va a ser en la Sala Master, que es un lugar icónico de la música chilena, y específicamente de la región metropolitana. Yo también también es gestión de la Universidad Abierta de Recoleta, así que estamos muy emocionados por poder materializar ese proceso. Bien, muchas gracias, estimado Sebastián. Me parece que hay dos puntos en los que nosotros alentamos. El proyecto educativo que es la Universidad Abierta de Recoleta alienta, fortalece, incentiva, ayuda y todo el apoyo que podamos darle a las diversas experiencias docentes eh, en esos dos ámbitos eh, lo vamos a hacer eh, en toda la medida de nuestras posibilidades. Uno, el trabajo colaborativo. Nos interesa retomar la idea en un mundo eh, hegemónicamente tan individualista. Nos interesa volver al trabajo en equipo, nos interesa volver al reconocimiento del otro, a la solidaridad, al valor de eh, trabajar juntos por un objetivo en común. No competir, no ganar, no pisotear al otro, sino... Eh, trabajar juntos para lograr un mejor modo de vida, un mejor eh, bienestar para todos y todas los que compartimos en una determinada comunidad, cada uno y cada una, por supuesto, respecto a sus necesidades. Creemos que eso es una formación necesaria en los tiempos, en los tiempos que vivimos, donde a veces estamos demasiado eh, obnubilados por lo que Surjan llama el sujeto del rendimiento, ¿no? donde nosotros mismos nos exigimos más allá de lo humanamente posible y arruinamos nuestro propio bienestar, arruinamos nuestra... Y la educación debiera ser un espacio donde nos desarrollamos, donde, donde queremos estar, donde voluntariamente queremos compartir con otros y no una imposición. Por eso es que lo que dice Sebastián nos hace mucho sentido como parte del proyecto de la, de la universidad y evidentemente el otro ámbito que... Eh, se relaciona con la creación no sentirse libre sentir que todos estamos aprendiendo todos y todas estamos aprendiendo aprenden quienes participan de los cursos y los talleres pero también aprendemos nosotros como profesores como directivos de la universidad del fin ¿Eh? compartimos saberes ¿eh? no imponemos saberes de unos sobre otros sino que compartimos saberes y en ese sentido, Quiero saludar afectuosamente a José Cabello, José Cabello, docente de geociencias. Cuéntanos, José, ¿cómo llegaste a la, a la universidad? ¿No? Eh, tú tienes una larga trayectoria como docente, como experto en ámbitos mineros en Chile. ¿Cómo y por qué llegaste a la ugar Bueno, hay, hay varios elementos. Quizá el primero es cuando hace ya bastante años yo entro a estudiar geología, y era recién, estaba en los primeros años y me encontré, no sé si con una vecina en mi barrio, yo vivía por allá en la, en la cisterna, Gran Avenida, y digamos anecdóticamente era tomaba, digamos, este, esto nomás para darle un poco de, de, de otras cosas, no yo tomaba la micro en el paradero 28 la Gran Avenida y, y se acercaban, éramos varios estudiantes yo iba, yo estudié en el Instituto Nacional y aparecía más o menos de mi edad una, una niña rubia que también tomaba la micro con su hermano y resulta que esa niña fue presidenta de, de Chile, se llama Michelle Bachelet, ¿no? así que eso para darle un toque este. Y bueno, pero el hecho es que yo estaba estudiando geología y a veces me encontraba con las vecinas del barrio y me... Y me preguntaban, Pepe, me decían a mí, ¿qué estás estudiando? ¿Qué se, geología. Ah, qué interesante. Me encanta eso de las momias. Entonces <ríe> dije, pues eh, no parece que no tiene claro. Bueno, y así fue, fue desarrollando, dándome cuenta que estaba en una carrera que no todo el mundo sabía. ¿sí? Y con el tiempo, además, me empiezo a dar cuenta, al, a ser, al, al llegar a ser geólogo, lo importante que es... Específicamente en Chile es la geología. Es decir, si uno, yo, yo vivo acá en La Reina, entonces todos los días veo la, la precordillera, y resulta sí. que una de las razones por las cuales se comprueba la tectónica de placa, que es una cuestión, pero muy, muy básica, profunda de lo que son las ciencias mundiales, fue la cordillera de los Andes. ¿no? Entonces, me di cuenta de que ve, vivíamos en un país que tenía mucha, mucha, era privilegiado mm. en la ciencia que yo había estudiado, y por otro lado, además, históricamente, un país donde la, la minería, los recursos minerales, han sido fundamentales. Incluso, eh, parte del el desarrollo social de Chile proviene de los trabajadores de la minería, está, está descrito. Bueno, y así, así fui dándome cuenta, entonces, yo estaba en una en una ciencia muy, muy, muy importante en mi propio país, pero no veía como que no, no se sabía tanto como uno esperaba. Después estudiando conocí que había una experiencia en, en Inglaterra que se llama la Universidad Abierta, eh, uh -huh. pero que no es exactamente igual, ¿no? pero igual me llamó la atención y así fui, fui hasta que hace como 10 años atrás en la Facultad de Ciencias de la Chile, mi misma universidad, tiene un, un diploma en comunicación de la ciencia. Entonces, bueno, dije, qué bueno, lo voy a hacer. A lo mejor me sirve para estos otros objetivos que no, no podían ser primordiales porque, bueno, yo tenía que tener algo para, para vivir. Y así, bueno, uh -huh. finalmente, hace poco llego, veo que está esta universidad y que tiene la posibilidad de que lo haga. Entonces, el, el semestre recién pasado postulo y me... Me, me, me digamos me aceptan no es cierto y doy el curso yo diría con plena concurrencia porque entiendo que se inscribió el máximo que acepte este curso y además descubro que, que hay una bastante gran inquietud de los de los digamos de los estudiantes que son de todo el país incluso también había gente de afuera fuera de chile y bueno y se empieza a desarrollar y y se me ocurre que de qué manera, eh, o sea, cómo yo les puedo transmitir que en Chile, sobre todo y en todas partes del mundo en realidad, por motivos de, del, del cambio climático, en fin, una serie de cosas, ¿cómo, cómo puedo hacer yo que ellos se lleven algo, digamos, y lo apliquen en la vida diaria. Entonces les planteé, se me ocurrió, no sé, uno, de, a veces, pocas veces yo tengo, tengo esta, estos momentos de, de sabiduría, y les digo, vamos a hacer, ¿qué les parece que ustedes sean geociudadanos? Y les encantó. Entonces, Muy bueno, bien. ahora tenemos, una, tenemos un WhatsApp, ¿no es cierto? Muy de, bien. De, de, del que el curso y nos mandamos bien. cosas de cuando, cuando sale algo y yo les cuento cuestiones que se descubrió un nuevo. Uh -huh un nuevo fósil en alguna parte, o, o, bueno, y así, digamos. Entonces, vale. eso, esa fue la combinación, yo creo, de hecho, yo, yo estoy contentísimo de estar aquí, e incluso espero que poder repetir el curso en este semestre que se inicia. Eso estupendo, estupendo que... José. José, tú, eh, José simboliza dos cosas muy importantes para la universidad, mm. Y todos y todas aquellas que quieran proponer en esta línea ahora científica, ¿verdad? Eh, bienvenidos, ¿no? Uno, el énfasis en la ciencia. Pero en la ciencia, como muy bien dice José, que se conecta con la ciudadanía, ¿no? En la ciencia que uno vive cotidianamente, aunque tiene la idea de la ciencia como una cuestión muy alejada de tu realidad, de tu conciencia, de las cosas que te afectan. En esta idea del geo-ciudadano o la geo como lo como, como lo señala José, hay eso, ¿no? Vemos un elemento que es fundamental también para el proyecto educativo de la UAR, que es conectar los saberes con la vida de las personas, con el cotidiano de las personas, con aquello que te afecta, aunque a veces no tengas conciencia de ello. Y nuestros profesores y profesoras ...hacen precisamente ese nexo, como aquello que parece a veces muy lejano de nosotros... ...o como contaba Sebastián, personas que no tienen experiencia, ni siquiera eh, saben tocar un instrumento... ...sin embargo, pueden encontrar en la música aquellos elementos que pueden desarrollar. En el caso de, de José, pueden encontrar en la ciencia ¿no? o en los idiomas, en el caso también de Valentina. Y Paola, Paola... Eh, es de quienes ha tenido la, la tarea muy importante este, el año que recién terminó de llevar la presencialidad de vuelta. ¿no? Ha sido quien, es, quien ha, ha liderado, junto con otros cinco colegas, eh, los talleres que dieron cuenta de nuestro regreso a la presencialidad. En un taller que ya desde que lo anunciamos fue... Una, un interés muy notable por parte de quienes eh, de las comunidades donde fuimos a dar a conocer eh, los contenidos de estas presencialidades. ¿no? El taller se llama Teoría y Práctica de Construcción para Mujeres. Así ¿Cómo, tal y Paola. Cuenta. Exacto. Paola, ¿cómo llegaste al hogar? ¿Por qué llegaste al hogar? Y bueno, ¿cómo evalúas tu experiencia? Eh, bueno. Primero saludarlos a todos. Gracias por la invitación. De verdad, eh, esta es nuestra primera experiencia en la universidad, entonces nos sentimos muy, muy eh, contentos de poder compartir un poco nuestro, nuestro primer taller, cómo fue, y, y ojalá entusiasmar a más gente que participe. Eh, bueno. Yo, muy fan del municipio de Recoleta, debo reconocerlo, como del tema gestión y trabajo, me parece que ha sido muy interesante todo lo que se ha hecho. Y cuando partió la Universidad Abierta Recoleta, claro, era como, qué entretenido y qué gratificante poder hacer algo ahí, pero ¿qué? Nosotros somos, eh, bueno, somos, digo, porque el taller lo hicimos Felipe y yo, que es mi socio y con quien trabajo y quien estuvo conmigo en las clases. Eh, nosotros somos eh, arquitecto y diseñador y nos dedicamos básicamente a hacer proyectos. Entonces, era en qué parte podemos encajar el conocimiento nuestro para poder compartirlo de una u otra forma. Eh, bueno, partió la universidad, entre medio viendo tema pandemia, estallido, y por ahí empezaron todas esas necesidades de poder. Eh, Retribuir, compartir, comu hacer comunidad, eh, conocer otras personas. Y dijimos, ok, hagamos algo, pensemos algo. Y cuando hicieron la convocatoria para el año 2022, a principio de año, eh, yo dije ya, voy a postular, a ver qué resulta. Y bueno, nos empezaron a comunicar como en septiembre que el taller se iba a hacer yo de verdad pensé que no iba, no iba a haber nada, que, no, sí. que ya no nos habían pescado, qué sé yo y cuando nos llegó la noticia fue como wow y más sí. encima nos dijeron son ustedes y hay cinco creo talleres más que van a ir sí. presenciales nuevamente y era como volver a la presencialidad y con nosotros que además era primera vez que íbamos a hacer clases en la universidad, era como ya hay que jugársela con todo la característica principal es que es un taller para mujeres y, y eso tiene un, pucha, tiene un gustito muy, muy distinto, yo creo, a, otra, a otras talleres. Eh, yo soy súper inquieta en ese sentido y me interesa mucho que ojalá existieran muchas más mujeres en el rubro en el que trabajo. Yo creo que hay que potenciar por ahí eh, eh, la mano de obra femenina porque tiene mucho valor en cuanto a terminaciones, a detalles, a responsabilidad, pero eh, hoy en día no existe una escuela de oficios donde la gente pueda ir y aprender algún rubro relacionado con construcción. Entonces, esa es como la mayor inquietud y que nace principalmente desde, desde mí, o sea, que yo sería tener un grupo de mujeres maestras para trabajar con ellas en obra, y, y poder como tener un equipo donde uno eh, se sienta más tranquila, eh, donde uno pueda estar como en comunidad, hacer comunidad. Y luego de eso se agregó un tema que, que aparecía en las mismas clases y que es perderle el miedo a hacer un trabajo que pareciera que solo masculino. Y ahí las Bien. chiquillas eh, lograron... Eh, como despojarse de todos los prejuicios y de todos los miedos sí, y sentirse capaces y empoderarse y decir, en verdad no necesito llamar a un maestro para que me cambie una llave, lo puedo hacer yo. <risa> y eh, También puedo poner cerámicas en mi baño, no tengo para qué pedirle a alguien. Ser un cuenta que en verdad parece ser algo muy complejo, pero teniendo las herramientas necesarias y los conocimientos prácticos, eh, lo pueden hacer. Y te puedes demorar lo que te quieras demorar, no es necesario hacerlo en un día como un maestro, que, que se apura o qué sé yo. Si es para ti, puedes tomar el tiempo. Entonces, eh, tienes que conjugar eh, estas dos cosas. Como que yo puedo y es para mí y lo voy a hacer. Eh, el taller fue... Pucha, yo de verdad quedé acá arriba como de adrenalina con el taller. Porque... Eh, lo proyectamos para 30 personas, pero finalmente eh, partimos con 15 y se mantuvieron hasta el final 11 chiquillas, que fue una convocatoria para nosotros excelente porque como ven hubo harta práctica como una parte de, de hacer cosas y en ese sentido nos funcionaba muy bien que fueran poquitas para que pudieran trabajar en grupos, en pareja y de a tres máximo. Eh, ellas se comprometieron desde el día uno, o sea, nosotros partimos con 15, desertaron unas pocas y las otras 11 siguieron eh, desde la primera clase hasta la última, a todas las clases, y el compromiso fue hasta el último día. Hicieron ellas una comunidad, eh, se ayudaban entre ellas, si una cataba más de algo, de verdad fue más allá de los conocimientos del taller mismo que tratamos de darle, a pesar de que fue cortito y que era como entrar en una carrera, así como ya, hoy día vamos a ver Tavi quería, quería, ya, también quería el otro día. Y así era como todo muy, muy, muy cortito. Obviamente era experimental todo esto porque fueron apenas ocho clases, pero ellas lograron sacarle mucho provecho a los días, a los tiempos, hubo mucho interés muchas ganas de especializarse en otros temas, que también esa era nuestra intención, como contarles todo lo que podían hacer y de ahí ellas que pudieran eh, decidir si les gustaba más la cerámica o la electricidad y ojalá uh -huh. eh, lograran potenciarlo para eh, otro tipo como de, de economía. Uh -huh. nuestro, nuestro taller siempre estaba enfocado en que esto es una economía es circular, o sea, lo ideal sería que nuestros conocimientos se pudiesen aplicar a otras áreas de los territorios, incluso eh, municipios, y poder, no sé, hay que ir a cambiar la llave a la escuelita, no sé qué. Ya, vamos para allá. Allá vamos a hacer la práctica. Allá aprendemos a hacer eso. Eh, como poder hacer que toda esta maquinita funcione a partir de la posibilidad que nos está dando la universidad, que ese era nuestro gran tema. Era como queremos... Eh, eh, compartir nuestro, nuestro conocimiento, eh, enseñar lo que sabemos hacer, pero ¿dónde lo hacemos? ¿Con qué medios ¿En qué universidad? Si no existe una escuela de oficio. Yo no soy ¿Sí? profesora como de, de docencia, como que no estudié docencia, pero sí, sí eh, puedo compartir todo lo que yo aprendí en estos 10 años para que otras personas también aprendan o utilicen esos conocimientos para otras cosas. Entonces, eh, creo que la Universidad de Recoleta es una muy buena plataforma para eh, compartir conocimientos, para retribuir la fortuna que hemos tenido algunos como de eh, poder estudiar, aprender uh -huh. desenvolvernos que hemos tenido, no sé, un trabajo una profesión eh, poder retribuir a otros eh, ese, ese anhelo que tienen por conocer por aprender y si hay algo que caracteriza a los estudiantes, y por lo menos a mis chiquillas, que yo las de verdad que así como que las te quiero mucho, es que son personas ávidas de conocimiento. Ellas son unas esponjas y descubrieron en la, en la universidad un lugar donde ellas pueden recurrir constantemente a recoger conocimiento. Entonces ellas han hecho miles de talleres. Yo ahí quedé sorprendidísima. Unas hacían un taller en un, un año, después otro aprendía algo online y volvían a este otro taller y hacían electricidad y, y así se mueven en distintos talleres. Entonces uno se da cuenta que de verdad las, ellas quieren o las personas quieren conocimiento y una vez que descubren dónde está ese conocimiento y dónde se está ofreciendo sin nada a cambio, más que solo entregar, van. Y van, y vuelven, y vuelven, y una y otra vez. Eso es muy, muy bonito de la universidad y yo creo que se replica en la mayoría de los alumnos, como, uh -huh. como el hecho Así de es. que descubrieron algo y por ahí vuelven y invitan a otras personas y va creciendo como la burbuja. Pero, Así es, muchas gracias Paola, yo soy testigo directo de lo que tú estás diciendo, además... Hemos visto durante tu presentación algunas fotografías, igual como lo hicimos cuando hablamos con Sebastián, ¿verdad? algunas imágenes de lo que fueron ambos talleres. ¿no? A eso habría que agregar un taller de cartelería que también se realizó durante este semestre, un taller de electricidad, eh, en los que se vive una experiencia similar, pero como muy bien dice Paola, este taller que ella realizó con un cariño, con una dedicación, que se le notaba desde que entraba a la sala de clase hasta que uh -huh. se iba con un contacto. Un saludo también para Felipe, que fue tu tu partner ahí, fundamental, era el único hombre entre todas sí. las mujeres estudiantes. Marcando territorio porque si no, <risa> la cosa se ponía así medio extremista. Pero sí, sí fue un aporte. Así un que, aporte. Sí, y, y además considerar que es un taller que se realizó en un colegio que no está en los sectores céntricos, entre comillas, de Recoleta, no, sino que también una apuesta de la universidad que pretendemos profundizar este año es alejarnos, es ir al territorio y no esperar solo que las, y los participantes vengan a los espacios. no. Al principio lo hacíamos en un espacio que está aquí en el sur de la comuna, eh, donde hay muy, mucho acceso a metro, en fin... Pero queremos llegar a más, a más estudiantes. Ahí estamos viendo otras imágenes, entonces, si no me equivoco, del. Sí, exactamente, del taller de cartelería. ¿no? Eh, queremos llegar a más estudiantes y entonces vamos a procurar eh, ampliar el espectro de donde realizamos los cursos presenciales de manera y ojalá el entusiasmo baste, que no, no tengas que cruzar de un lado a otro de la, de la comuna para llegar al taller, al curso que a ti te interesa y en el que quieres pa participar. Quiero destacar eh, lo que ha dicho Paola Recoleta, ¿no? claro, este proyecto no es posible en otro contexto que no sea la impronta de la gestión que ha desarrollado el alcalde Daniel Jadue. es él el que llama para eh, elaborar, para proponer un proyecto en esta línea por, por las razones eh, de democratizar el conocimiento, de transformar la vida a través del, del saber, de, del compartir el conocimiento, del retomar también la senda de la educación pública, el Estado, en este caso un municipio, un gobierno local, que se hace cargo también de proponer eh, educación terciaria a sus vecinas y a sus vecinos, pero en otra línea, en una línea analítica, en una línea transformadora, eh, donde las personas se sienten eh, invitadas a participar y donde no hay ningún tipo de contraprestación económica de por medio. ¿no? Todos los cursos de la Universidad eh, Abierta de Recoleta son completamente gratuitos para sus participantes y algo muy valioso antes de seguir con la conversación. Algo muy valioso eh, que yo de, destaco, aplaudo, felicito eh, y reconozco de todos nuestros profesores y profesoras que realizan este trabajo totalmente de manera voluntaria. Totalmente de manera voluntaria. No no hay contraprestaciones económicas para ninguno y ninguna de ellos. Sí, el municipio de Recoleta también... Gracias a la gestión que ha desarrollado el alcalde de Estado, tiene una serie de servicios que ofrece a sus vecinas y vecinos que son ya nacionalmente e internacionalmente conocidos, ¿no? del tipo farmacia popular, óptica popular y otros. Bueno, para nuestras profesoras y profesores, esos servicios están disponibles, ¿no? que entendemos que es lo menos que podemos entregarles por el trabajo que realizan, ¿no? Como si ellos y ellas fueran vecinos y vecinas de, de Recoleta, ¿no? Y lo otro que me gustaría hacer, destacar muchísimo es la participación de las mujeres, ¿no? El, casi el 60% de, las estudiantes, de los estudiantes de la universidad son mujeres, ¿no? Hay una, u, una gran característica de ellas de querer participar y de comprometerse con los procesos, como decía Paola, ¿no? Asisten 15 a la primera clase y se mantienen 11 hasta el final, ¿no? Y cerraron y aprobaron 11 de las personas que estaban participando, ¿no? Y el aprendizaje a través del hacer, ¿no? Ustedes pudieron ver ahí las imágenes que les mostramos mientras Paola nos contaba eh, cómo ellas se comprometen a hacer ¿eh? y qué importante para ellas esto. Si tengo, una, tengo algo que eh, arreglar en mi casa, lo puedo hacer yo. No tengo que estar dependiendo de otro, llamando a otra persona, que no siempre, todos lo sabemos, no siempre eh, es eh, adecuado, ético en su proceder respecto de ese, de ese trabajo. Y nos ayudamos entre todos y entre todas, ¿no? Esta ya es una comunidad que se puede ayudar entre ellas frente a determinadas necesidades propias o de otros, ¿no? Eh, muchas gracias por el testimonio que nos han dado y les quiero plantear uh, una pregunta ya para dialogar, ¿no? ya más, más, más distendido, para que cada uno participe eh, en la medida en que lo, lo siempre, quiere, quiere participar. Primero les quería preguntar, para que libremente participen, mire, ¿alguno de ustedes ha sido estudiante de la UAR? ¿Cómo ha sido esa experiencia? <ríe> como estudiante de la UAR, si sí es que lo han sido, porque además es otro otro elemento para quienes postulen sus cursos y programas académicos. La nómina de cursos que tenemos para cada está abierta también para nuestros profesores. De hecho, el primero que tendría que haber levantado la mano fue yo, yo fui, yo he sido estudiante de dos o tres cursos de la UAR, por supuesto, yo he estado como oyente, pero he sido sistemático porque de verdad hay, el, hay elementos, ámbitos del conocimiento que la universidad tradicional o que la universidad mercantilizada no considera porque no generan rédito, simplemente por eso, No, esa es la, la razón dura del término. Pero aquí levantó la mano nuestro amigo Sebastián, cuéntanos Sebastián. Sí, yo he sido estudiante de mucho más de los cursos que yo he dado, eh, eh, en pandemia, bueno, antes de pandemia, el, el mismo año de inauguración, el 2019 participé en un taller, en, en pandemia participé, en 2020 participé en dos talleres, en eh, el el 2021 participé en otros dos, eh, y me llama la atención poderosamente el, la entrega de los distintos profesores, preparando material, las evaluaciones, eh, un profesor de apellido San Martín que hizo un, un taller de música latinoamericana y que yo le mandé una pregunta por interno y me dio una respuesta tan detallada que de verdad que me sorprendió eh, ese nivel de compromiso es algo que a mí personalmente me toca la fibra porque es como, bueno, de, de esto se trata ¿no? Eh, no como tú bien lo dices ¿no? no hay una retribución pero entonces ¿por qué? ¿Por qué, ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué hay gente que decide dar su tiempo eh, en función de algo que no se le devuelven en términos de lucas? Bueno, por eso mismo, porque hay algo que es mucho más profundo y mucho más importante y eso eh, se ve reflejado en la actitud y en el compromiso que tienen los profesores, les profesores, con, en este caso, los distintos saberes que comparten con la comunidad. Fantástico. Tú te refieres a Mauricio San Martín. Sí, Mauricio, San Martín, eh, Mauricio San Martín es un extraordinario docente. Lo habíamos invitado también para este encuentro, pero él está fuera del país en, esto, en esta semana. Mauricio sí. San Martín es un profesor que ha hecho eh, cursos que tienen que ver con eh, escuchas musicales, ¿no? con profundizar la, distintos tipos de música desde el punto de vista del, del, del auditor, ¿no? de, de cómo se percibe. Este, este último semestre hizo un curso sobre músicas latinoamericanas eh, por países, Brasil, México, Cuba, etc. Eh, y él mismo, y este es otro elemento que podemos agregar al hecho de que las y los eh, docentes que quieran proponer cursos, él mismo va, produjo, generó un libro como producto de su curso, del primer curso que dio no El de este año eh, donde hay ensayos sobre música latinoamericana y nos propuso la publicación nosotros por supuesto lo acogimos pero de, toda, de mil maravillas, eh, hicimos un trabajo de edición en conjunto con él y estamos próximos, yo creo que ya de regreso de las vacaciones a que podamos conocer ese texto que es producto del trabajo que se hace en la en los distintos talleres y cursos de la Uara eso también los invitamos a que si hay un producto, si hay una, una tarea que, que ustedes ven destacadas como profesores de, de gente que ha participado en sus talleres, como el caso que nos contaba también Sebastián, que va a grabar el segundo disco, pero ahora ya en un nivel bastante más profesional en, en, en la sala máster desde el punto de vista de la implementación en la sala máster de la Universidad de Chile. Eh, bueno, nosotros vamos a mover cielo y tierra para que eso se pueda hacer, porque ustedes, los profesores y profesoras de la UAR, y especialmente las y los participantes, lo merecen por eh, su dedicación, su entrega, su, su voluntad. ¿Alguno más ha sido profesor o profes de alumno o alumna de, de algún curso en la UAR de ustedes? ¿No? ¿Mm? Bueno, están abierta siempre esa, esa posibilidad. Y... Yo, yo intenté, pero no, al final no me, no me funcionó por otras cosas que han ido pasando Ajá. y que tenía más o menos en la misma onda de lo que les contaba. Lo que sí, digamos, una de las cosas que me, a mí me, me quedó por favor. Bastante, bastante interesante y que coincide un poco con estos otros docentes que estamos conversando, es cómo... Eh, que la, la UAR nos da la posibilidad de, de nuestro conocimiento pasarlo a gente que no tiene el entrenamiento pero que sí lo puede usar en la vida cotidiana. Entonces yo, Cristian, te quería sugerir que quizá una de las cosas que yo detecté, porque supongamos a veces discutíamos de problemas de ordenamiento territorial, ¿eh? Ah, eh, la, la geología, que es mi especialidad, tiene mucho que ver. O sea, una gran explicación de la tragedia que pasó ahora en Viña del Mar es porque no se ejerce en Chile lo que se llama ordenamiento territorial. El, el que tú construya en una quebrada, ¿no es cierto? Ahí estamos, estamos hablando de geografía, geomorfología, además sí. con bastante vegetación, es casi, digamos, llevarlos a una especie de suicidio, ¿no? Lo mismo pasó aquí en la quebrada de Macul. Y esos temas no son difíciles de explicar. Pero lo que lo que yo conversaba con mis estudiantes que uh -huh. cuando pasaban estas cosas a quién recurrían ellos, a quién le explicaban. Justo vino este el hoyo de, de tierra amarilla, ¿no? Que es un tema relacionado a la minería y otras ah, cuestiones sí, de ajá. recursos hídricos. Sí. ¿no? Eh, bien, bien interesante. Entonces yo le explicaba por qué habría sucedido y quién lo tenía que resolver. Entonces yo sugeriría Quizás que, no sé si ustedes tienen contactos con, con abogados, que ah, hubiera como una abogacía para ciudadanos. Porque la sí. ciudadanía a veces, ante estos problemas cotidianos y súper, a veces sí. muy graves, no sabe lo que tiene que hacer. Entonces yo les decía, primero la municipalidad. En este caso, bueno, eso lo conocen bien ustedes. Y si no, el ¿Sí? CERNA-GEOMIN. En fin, hay varias, pero ellos lo desconocían totalmente. Una, una, una persona que vivía en una parcela me decía, el vecino me cortó el canal. Le dije, eso no puede ser. Ya sí, hay un montón de cosas. Entonces, Perfecto, una entiendo. sugerencia es que sí. seguir con esta línea de entregarle herramientas que, que necesitan que para que ellos puedan ser, en el fondo, mejores ciudadanos. Y lo otro, Muchas creo gracias. Que coincido ¿no? con, con lo que están planteando aquí casi todo, esto de, de entregar cosas como, como decía... Eh, eh, Paola, que se permita recoger conocimiento, o sea, nosotros lo tenemos y, y, y la idea es que eh, compartirlo, ¿no? así que eso. Perfecto, muchas gracias José, excelente iniciativa, excelente idea y además de lo que podamos hacer nosotros, claro, es invitar a través de esta misma conexión a que Sí, funcionarios públicos, funcionarias públicas, abogados, abogadas, ¿verdad? que estén comprometidos con esta tarea de la educación ciudadana, bueno, los invitamos también a proponernos cursos que puedan ir en esa línea, ¿no? En cómo desentrañar, desenmarañar a veces procesos burocráticos en, en, en las distintas oficinas eh, del Estado, a los cuales a veces no sabemos. ¿Por qué y cómo hay que acudir a los que mencionaba José? A veces eh, también uno tiene respecto de su rol como consumidor. ¿Quién te defiende con, como consumidor? ¿Qué hace el Serdán? ¿Qué no hace? ¿Hasta dónde llega? Esos también son saberes que la ciudadanía valora, agradece, porque te permiten efectivamente optimizar tu vínculo con el Estado, tu vínculo con el mundo público, que es donde al final del final se van a solucionar o no los problemas que tú tengas, incluso con un privado, ¿no? Entonces, es, un, es una tarea muy importante, una labor muy importante, y por eso también invitamos a que nos puedan ayudar, a que nos puedan colaborar, apoyar en esa línea con, con propuestas académicas, ¿no? Eh, y tú, Valentina, ¿qué, ¿qué enseñanza, qué reflexión te ha generado personalmente y profesionalmente esta experiencia en la UAR? Eh, bueno, a mí desde un principio me gustó la clase en la UAR porque siempre como que quise dar conocimientos eh, que cuestan adquirir en realidad y la verdad es que uno aprende también mucho en las clases con los alumnos conversando con ellos la verdad es que he podido eh, conocer muchos casos, ya, muchas vivencias relacionadas obviamente en este caso con mi área ya, con el japonés y cómo ven ellos y cómo le ayuda a ellos entonces eh, veo... Eh, mucho como que no es solamente lo que uno da, sino que ellos, los alumnos tienen mucho para darte, para darnos sí. a nosotros. Y eso enriquece mucho. La verdad es que lo que se rescata es que los alumnos también te enseñan. Los alumnos tienen enseñanza de vida, tienen, sí. tienen dificultades, tienen preguntas y como dice el profesor algunas veces, no saben cómo cómo encontrar las soluciones, uh -huh. cómo encontrar los materiales. Hay algunas veces, pero es que, profe, conocía eso, pero no sabía cómo, cómo hacerlo en realidad. Entonces, <ríe> es algo que para nosotros tal vez sea algo simple, pero que le puede cambiar la vida y realmente cambia las vidas de los alumnos y también cambia la vida de, nos, de nosotros al sentir que hemos podido como dar nuestro aporte, eh, ayudar a otras. Personas, ¿ya? y ellos también nos ayudan. Yo puedo contar que, por lo menos, cuando en la, en la presencialidad, una vez llegué al colegio y se me perdió la tarjeta VIP, y yo le dije, Yo no sé cómo me voy a devolver. Le dije al alumno, No se preocupe, profe. Y tres alumnos me entregaron y dice, Profe, aquí tiene una tarjeta VIP, así como que ocúpela nomás. Y uno se da cuenta de que ellos en realidad eh, quieren estudiar, quieren aprender. Quieren tener más herramientas y están sumamente agradecidos con uno y uno aprende de ellos, de, aprende mucho, siente mucho. Así es. Es la convicción que nos, que nos alienta, que, que teníamos como hipótesis al momento de iniciar por la iniciativa del alcalde de Estado, como les dije, la, la universidad, pero que año a año, momento a momento se ha ido confirmando. No es que las personas nos los vecinos, vecinas de Recoleta, de Chile y del mundo que han participado, no quieran conocer, no, no, ha, no, no quieran mejorar sus saberes y por lo tanto mejorar su vida, sino que somos nosotros muy institucionalizados los que solemos poner eh, barrera. Y evidentemente en un mundo mercantilizado como en el que vivimos, la primera barrera es la barrera económica. ¿no? Lo que nos contaba Paola. Paola, ¿cómo...? ¿Cómo ves tú este aprendizaje tuyo como persona, como profesional en esta, en esta experiencia? Eh, bueno, muy similar a Valentina, como uno llega eh, pretendiendo entregar conocimientos, pero al final uno se da cuenta de que eh, las personas que asisten, en este caso estas mujeres, sus experiencias de vida eran tan potentes, tan ellas mismas con el curso eran mujeres jóvenes y más adultas, muy transversal, eh, todas tenían una experiencia de vida increíble y uno dice, ¡wow! O sea, ¿qué, qué le voy a enseñar yo a ellas? Si ellas en verdad tienen unas herramientas para salir adelante, para, para hacer lo que quiere, para desarrollarse en distintos ámbitos, para aprender, para criar a sus hijos, etcétera, y uno dice es increíble, eso, eso es, fue, fue maravilloso. Y además, darnos cuenta de que en verdad todas tienen eh, un potencial. Como que en general todo el mundo tiene un potencial para algo, para lo que sea. Eh, aunque parezcan muy ellas mismas, aunque parecían muy así, como que no, que es que ya no puede hacer esto, sí, sí puede. Sí, sí, sí. Y hasta que sí, se lanzaban y, y te das cuenta que en verdad. Eh, todos pueden hacer lo que quieran hacer, si lo único que necesitan son las herramientas y los conocimientos y Perfecto. ya con eso es, es increíble, yo, yo de verdad quedé fascinada porque eh, conocerlas, conocer este grupo de mujeres y, y aprender un poco de ellas y de su historia fue súper enriquecedor, muy, muy bonita. Muchas gracias, Paola. Y ya para ir eh, cerrando esta conversación, agradecer a quienes han seguido esta transmisión, a quienes han seguido eh, este encuentro, eh, reiterarles que nosotros mantenemos abierta esta convocatoria docente hasta el 15 de enero, pero también recordar o avisar o anunciar que el próximo martes, el próximo martes que viene siendo exactamente si no me equivoco, 10, 11 de enero, por ahí. ¿Alguien me, me, me sopla la fecha exacta, por favor? 10, 10 de enero, gracias. 10, 10. El próximo martes, 10 de enero, vamos a abrir dos nuevas convocatorias, ya no docentes, sino para investigación y para actividades de extensión. ¿no? Son dos ámbitos en los que también se desarrolla la universidad, igual que la de docente, van a estar las bases, las condiciones, los plazos, etc. Pero eso ya va, se va a extender por lo menos hasta marzo, abril del próximo año, el plazo para enviar eh, propuestas. Así que para quienes eh, estén en la línea de la investigación o de desarrollar actividades de algún tipo puntuales referidas a a extensión vinculadas a, la, a los temas y a, la, a las tareas de la Universidad Abierta de la Recoleta, ahí van a tener entonces a partir del martes 10 las bases y las condiciones para proponer también sus, eh, sus ideas. Para terminar, Valentina, Sebastián, José, Paola, ¿por qué un profesor, un profesional, un experto debiera proponer o... o, o, o Tendría que motivarse, si tiene ganas y si tiene tiempo, en postular una, una, un programa docente a la UAR. Brevemente. El es que quiere empezar. Sebastián. Mira, en realidad, eh, esforzándome en, en elaborar una respuesta, creo que es por el simple hecho de probar una alternativa distinta al modelo educativo en el cual nosotros, todos nosotros, nos hemos formado. Eh, entender eso que hace, para mí ha sido tan importante, entender que la educación no necesariamente eh, tiene que ser un, un intercambio monetario. Mm -hmm. Porque eso lo, lo he tenido que conversar muchas veces con gente de la escuela, eh, con los mismos estudiantes y, y da origen a otra, otro tipo de relaciones. Eso me parece que eh, es muy interesante, afrontar otro tipo de modelo educativo a personas que tenemos inquietudes de enseñar y de seguir aprendiendo es muy enriquecedor. Gracias, Sebastián. ¿Quién quiere seguir? A mí me... Eh, sí, perdón, que a mí una cosa que, que me motivó hace muchos años, bastante, eh, salió un libro de la UNESCO que se llama Aprender a Ser, que entre otros mm. autores estaba un chileno Entiendo que era economista, que creo que se llamaba Felipe Herrera, y de ahí, bueno, sale un poco eso, y, y bueno, yo en, en mi caso personal, eh, lo tengo que mencionar, que la motivación viene de, de, mi, de mi familia, ¿no? de, de la consecuencia, yo soy orgullosamente hijo de unos pasajeros del Winnipeg, digamos que, sí. así que estaba viendo ahí tu polera con... Con el poeta, ¿no? Con el poeta sí, sí. que era de la misma región de mi, así, de mi abuelo y de, de mi papá. Entonces, yo diría que, que está ahí, o sea, eh, y, y quizás lo principal es que la gente se salga de este, de este marco que tenemos y, y que piense que es mucho mejor hacer cosas en conjunto que vivirlas solo, ¿no? Entonces. Pero no, eh, ahí tú que eres como un mismo comunicador, no, yo no sé cómo motivarlo, excepto que en mi caso yo lo hago nomás y punto. Así que, eh, y bueno, le cuento a la gente que yo conozco de, de esta experiencia, que sobre todo veía que en Paola la, la, la, había, la había enriquecido, a mí también, obviamente. Que, pues eso. Muchas gracias, José. El ejemplo tuyo y de los colegas aquí presentes y de los... Prácticamente 500 profesores que ya hemos tenido en estos cinco años es el mejor ejemplo, ¿no? Y el ejemplo es la mejor forma de comunicación. No sé, Paola, Valentina. Oye, eh, creo que es una satisfacción distinta a otra. Eh, es otra la sensación, esa retribución y ese cariño que te dan los alumnos por, porque ellos saben que lo que tú estás haciendo lo estás haciendo porque, porque quieres hacerlo, porque no hay nada a cambio, no hay plata de por medio, nada. Es, es algo muy altruista, pero muy bonito. Y, y creo que esa satisfacción no, no, uno no la encuentra en muchos lugares hoy en día. Y hay que potenciarla. Y este es el lugar para potenciarla. Y este es el lugar para hacerlo. Así que que esto crezca. Por eso yo creo que hay que convocar a más gente, que vengan más profesores, para que esto crezca y se transforme en algo natural: compartir conocimientos, compartir, hacer comunidad, compartir recursos, en fin, lo que, lo que sea. Volver a eso. Creo que eso es. Muchas gracias, Paola Valentina. Bueno, en mi caso, como siempre lo he dicho, para mí siempre ha sido la motivación el dar oportunidades. ¿no? Porque cuando uno vive, cuando uno algunas veces quiere, pero no, le, no encuentra la oportunidad, es difícil. Y yo por lo menos tuve que esperar hasta la universidad para poder estudiar el idioma, para entrar y endeudarme básicamente para poder estudiar el idioma que quería estudiar. Eh, les doy la oportunidad a estos alumnos, a todo aquel que quiera en realidad emprender este idioma o cualquier tipo de taller, digo yo, ellos quieren, pero algunas veces de verdad que lo económico pesa mucho aquí en Chile todavía. Y eso es lo que hay que cambiar: el hecho de que podamos compartir conocimiento es mejor y no guardárselo. Tenemos que, como digo, todo el mundo debería dejar como algún tipo como de huella. Eh, y creo que no hay nada mejor que el saber eh, compartir conocimientos, experiencias, eh, el poder ayudar a las personas, eh, es lo más enriquecedor. Yo creo que eso es lo que debe motivar y así formando, ir acostumbrando a la gente y que... En realidad ya no estamos en un... Eh, no es bueno guardarse el conocimiento así como para que, no, yo, yo no más lo tengo, sino que lo mejor es compartirlo eh, para que seamos Exacto. más, para que podamos abrir, eh, bueno, en nuestro caso, eh, abrirnos a otras comunidades, a entender otros países, otras culturas también. Gracias, Valentina. Eh... En los comienzos de la universidad, cuando hacíamos solo actividades presenciales, también me correspondió en algún momento una o dos sesiones de clase. Y de esa experiencia puedo refrendar lo que ha dicho aquí mi, eh, Sebastián, eh, y que han señalado también ustedes de alguna otra forma. Refrendar el hecho de que la experiencia de los grupos que se forman, de los, de los grupos de participantes que se forman en la, en la UAR, es muy poco posible y factible que se dé en otros espacios, porque a la condición que nosotros ponemos, que es solo el interés, las ganas de aprender, va a llegar a tu sala de clases, va a llegar a tu sala virtual o a tu sala física, alguien con muchos saberes, incluso con posgrado, ¿no? pero también alguien que solamente viene con las ganas. Y ese diálogo, esa conversación, esa interacción que se da ahí, enriquece el proceso de aprendizaje de un modo que incluso, como han señalado aquí eh, nuestras, nuestras y nuestros amigos, eh, de un modo que te cambia a ti también como, como profe, como profesional, como experto, como ¿no? el respeto que se alcanza en este diálogo de personas que son expertas a su vez en un tema y que vienen solo por un determinado conocimiento y otros que vienen a hacer aquello que a veces no pudieron hacer en la vida. ¿No? Hemos tenido personas de, la, de, un, de mucha edad, 60, 70, 80 años, y que nos han señalado en las evaluaciones, en las encuestas que hemos hecho, que están ahí porque siempre quisieron estudiar eso, el tema que sea, y nunca pudieron hacerlo porque tuvieron que trabajar, mantener una familia, y entre tiempo y dinero nunca lo pudieron hacer, y la Universidad Abierta de Recoleta, feliz, feliz nosotros de proporcionar ese espacio. Y ahora que podemos hacerlo también a través de los medios tecnológicos, feliz también de abrir más allá de las fronteras de Recoleta. Querida Valentina, querida Paola, querido José, querido Sebastián, muchas gracias por todo lo que han hecho, gracias por haber estado aquí y compartir sus experiencias. Y a ustedes que nos han seguido en esta transmisión también, muchísimas gracias por la atención. Profesores, profesoras, expertos, expertas, eh, profesionales de todo tipo, la invitación está hecha. ¿no? Cualquier duda, consulta, pregunta y las formularios están publicados, repito, en www.uar.cl. Ahí está la convocatoria hasta el 15 de enero y esperamos, esperamos su entusiasmo, esperamos sus ganas, esperamos sus deseos también de compartir esos saberes. El caballero que me ha acompañado aquí, don Paulo Freire, escribió algo que... Yo lo dije en el cuarto aniversario de la UAR, ya estamos caminando hacia el quinto aniversario. Eh, la educación no cambia el mundo, contrariamente a lo que muchos piensan, no es la educación la que cambia el mundo. La educación cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Y en esa tarea estamos empeñados en la UAR. Gracias, que estén muy bien. Hasta siempre. Vamos.